me pongo mis está en boxer. Ok, vamos a continuar la partida de Outlast que nos quedamos hace como una semana. Para ustedes, quién sabe, a lo mejor eso es un mes, un año, pinches 2014. No, mames, sí. Me puse los de otra vez y dicen como de los de 2014. No, sí, pero digo esto. Bueno, un saludo a Paola Corona. Lo debíamos, te dije que lo debíamos. Ya, ya, ya, tienes Pues ya es el finaliki. ¿Estás listo para terminar este pinche juego? No man, man. Me da alergia porque tiene un hurón. Y los hurones, soy alérgico a ah, esos es mierdas Tú eres alérgico a mi pinche pitote, pues. ¿Qué Simple tenemos que la hacer la de... aquí? Ahí, bajar. Aguanta. No, aquí no, sabíamos, ¿no nos habíamos quedado. Mm, sí. No. ¿Te que estamos aquí? Oh, Simón, Simón. Ah, pues yo todo tonto dije, a ver, vamos a ver si no hay nadie, si hay pilas. Me puse a buscar. Bajo el billar, sí. Y. Ya te tiras aquí. Ya sé, pero por subiendo si no hay pilas. Mira. Güey, aguanta. ¡Sahueo, mames! ¡Uhhh! ¡Mmm! ¡Pinche ¡Mmm! delicia, güey! ¿Por qué no comparte la.? Ya sé, güey, la ah, voy ve... a. Ah, para esconderte. No, entonces. Se le a pasar un vato por aquí. ¿Cuánto? ¿Puedo que es, perder? perdés? Conociendo pinche Outlast. Ah, voy a hacer, mira, me voy a meter allá, arriba. ¿A la neta? Un guacho. Soy idiota, güey. A ver, ¿cómo está? ¡Güey, ¡Pinche Waldemort, güey! ¡Qué pedazo! ¡Se da miedo, güey! Que es para allá bueno, y tenemos que ir a hacia el, el vato del piano ¿Tienes dos dedos, güey? Ya sé, güey What? Están todos muertos, güey Sale a matar un vato Una película Voltea para atrás ¿No puedo sentarme, güey? ¡México, da huevo! ¡Yo quería salir! Exactamente ahí, verdad ¿Dónde? ¿Cuál era? Pues asómate entre ahí Entre las rejillas Más adelante, más adelante Ahí está ah, Aquí está Lo tejáte, Mira, como tus dientes, güey No mames, a ver ¿Qué? Enseña los tuyos, güey Enseña los tuyos Como era que se le den derechitos Esa estrella es mierda, güey ¡Córreles arriba! ¡Córrele! Es más, cuando yo sonríe, güey Pinche... El sonido estrellita me sale, güey Tanta mugre. muy tanta mugre, güey. muy tanta mugre. <risa> Ahí hay pilas. Mira, hay una pilita. Yo trabajé en Televisa, güey. Guacha. <risa> Ahí, Ahí está la key. Ahí está la llave. ¿Para qué era la llave? Ah, para el ascensor. Ahí va. Ah, ya, ya abrí la puerta. Mmm. Mmm. No, le falta un poquito de sal. Eh, que qué perrasca, güey, porque ya estoy grabando un boxer, güey. ¿Qué tiene que graben boxers, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar, güey? Se van a morir los po. No, hombre, se van a enamorar, güey. Al infinito y más allá. No, ¿Qué haces, güey? No mames. Oh, pues necesitas que cara, güey. <risa> <risa> infinito y más allá. No ¿Entiendes? me quiere que dejar jugar, ¿eh? ¡No! Era para aquí, llegara a la segunda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? planta. Ya regresaste, a ver la una casa de ¿eh, Igwe. Mira, oh, no, miraste. Mira, toma. ¡Hola! Y no era nadie, güey. No, mamón. Aguanta, ya estaba saltando la puerta así que corre. ¿Para dónde era? Eh, derecha, güey. ¿Para dónde? No mames, a la derecha, mamón. Allá, ahí. ¿Cómo esa puerta? Ah, no. No me acuerdo para dónde. Era. Ah, era para allá, era para allá. Güey. Era para allá mamon, allá, para ya allá sé, güey. sé pero está aquí güey. Mierda desapareció Si ¿Sí era para allá, para salir Sí, güey. por allá entraste ¿sí? Eh, no. eh güey, corre güey. te que te fuerza o qué? Ahí va, detrás de ti güey. El corre, corre ¿Por qué la azota güey? ¿Quieres que lo tuerzan? A derecho No, no, no era, ah, aguanta No, no, no ¿Era por ahí, güey? Por ahí, no. no es por esa de la derecha ¿Tú te metiste ¿Por, por, la, por la izquierda. Simón. Por esa, gris exit. Ah, no, pero es para subir, güey. Guachera por aquí. No. Sí. Mira, ahí está la rampita, güey. Oh, Simón. Sí, ahí está, tus mocos huelen bien rico, güey. Ahí está. Todos somos una familia. Oh, es allá, para allá, espera. Ah, no, Simón, sí, Simón. Sí, ah, Guachera el Tomer. No, mira, el Tomer Master. ¿Dónde está. Aquí. ¿Dónde ¿No aquí? Simón. Sí, la verdad, entonces por el sensor cine Entonces Eso ¡Otra no, pinche llave! No, no, Tienen como 14 que nos piden ¿Me escuchas? Sí, ¿Huecha? Uh, uh, uh, uh. Es el padre, ¿no? ¿Me es esa madre? Sí, güey ¡Oh, güey! Ah, sí, no. Pinche psicopestoso, pestoso, güey, como el tuyo ¿Aquí venimos? No, a lo mejor hay una pinche llave A de la derecha Oh, por ahí, vente, por ahí Simón Guacho, guardando, está rezando, güey Por el Padre Ramón oh, ¿Tú, qué... ¿Tú mirabas desvelados? ¿Desvelados? Mm -hmm. sí, no, sí? desmadrugados Ah, desmadrugados, está o... madre o... Me pelas le el filántropo, güey Guacha te Ya estabas rezando. ahí, ya estabas ahí No, güey ah, no. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Avientate, güey, no queda de ya, No me deja aventarme. Trata de abrirte por los lados, wey. Ah oh, Simón, ah oh, no. No, pues ve por el de la izquierda, ¿no se puede? Para el de la izquierda, para allá. Oh, para allá, Simón. Es bueno. Oh, inteligente. Me, pues, no por algo me llaman el. Ya se los siguen. No, no lo no, no, tienes. Ahí. Mira, 15. God. Hate, Hate slickness. A ver, detrás, detrás, detrás. Voy para allá a ver. Todos somos mayor, Ahí es donde estábamos ahorita. Guacha, guacha, guacha. Quítate la cámara, quítate la cámara. Ya ¿Cómo se quita? Ya Oh. Oh. Check te quejabas de mí, de, de que no era necesario ver penes, pero, pues sí, güey, no es Luego, luego te lo estás tragando, güey. Mira, si no, nos al ah, no poder reader en un momento. Vete para atrás, vete para atrás. No, no está la... fíjate. ¡Oh, oh ¿el, te te papá. el papá! El papá. para a crucificar al padre, güey. ¡Ey, lárgate, lárgate! ver cómo lo queman. No lo van a quemar, güey. No lo van a quemar, güey. Bueno, la quémate, pero vete atrás. Güey. No, mam. Okay. Tengo que, verlo, que bueno. Tienes que ver. Simón. Quita la cámara, no, Tiene que grabar todo este güey. O sea, no. Aquí, aquí si sí no van a quemar. Pues bueno, porque aquí, son No, ¿cómo porque el, el No, ¿no le visto lo que estaba diciendo? No, ¿qué dijo? Dijo, anda ahora, hijo mío. No, eh, si, si, si hubiera, que, hubiera quemado hace rato, güey. Uy, el viejo. Ah, no, man, eso no jete, güey, ábrelo. Puede Ponle, de arriba, arriba, arriba. Corre, corre, corre, corre, corre. ¿Para corre. ¿A dónde? Ah, mierda. por cualquier mierda, puerta, era, cualquier, puerta, puerta cualquier puerta. ¿No es la misma sala? Sí. Mierda. Corre, cheto, corre, corre. ¡Ay, se cerró esta pendejada! ¡No! ¡Mierda, güey! das para la derecha, aquí de el Para la derecha. A la derecha. ¿Quién está viendo la los baños. ¿Metes en un baño? hay una, oh, una, are... una pila, una pila, güey No lo vayas a cagar, no vayas a apretar triángulo, güey ¿escuchas a tu jefa caminando? Con su brasier, güey, de cadenas Brinca, es difícil Sí, ya me torció, güey Te torció, güey Ah, we. pero brinca, brinca ¿Para qué brincas tú? <risa> <risa> El chiste te dice para que, para que dejaras ver, güey No, yo voy a jugar, güey ¿Cómo vas jugar? muerte y muerte? Morro se escribí, güey El flow es la voz me dejo la cama ¿Tú sabes pues inglés, no? A ver, ¿Dónde aprendiste inglés? Soy en Estados Unidos Ah, muchachote ¡Corre, pendejo! ¡Oh, ah, no mames! Me estaba detrás Mira Cuadrado, cuadrado Sin, sin, sin culo de huelea, de traseros, wey Ay, eh, huevo Quita esa madre para que puedas ver, güey. La das a la izquierda, güey. Aquí ¿dónde, aquí donde busca la salida, güey. Oh, a la izquierda, a ver, súbete esa pendejada. Ah, sí, bueno sí, buen. es por aquí. ¡Ah! A huevo, güey. Deflores mapa. Quita esa mierda. Ahí está el ascensor, güey. A huevo. Y, güey? ¿Y aquí es el final, por favor? ¿qué es el final? Ya déjalo, güey, que es una pinche toma de tu jefa, güey. Deficienista, güey. Güey, ahí la, la puerta, la puerta, la puerta Simón sí, bueno, está abierto Pero este pendejo no abre No uh, mames, no. qué pedo Está abierto, ¿sí? mamón ¿Cómo lo hacen de pedo, wey, la neta? Ya déjenlo salir Ay, cabrón, me asustó la sombra ¿eh? <risa> ¿A dónde me lleva, ya güey? guacha? Rotando, güey. Otra vez al sótano. Busca otra, otra salida, salida. no, no sea, mames, mamá eso. Hasta aquí el video de hoy <risa> Oh, qué pedo Oh, qué bonito Qué bonito hasta Corre, que hay, corre, hasta corre que hay algo chingón Pero me dedica de temor Hasta que hay algo chingón, guacho, algo limpio ah, ¿no? Algo brilloso, algo que se vea Guacho lo de blood, acuérdate Me eches para allá No puedo buscar Ah, pues no mando, No, güey. no. no Ya, güey Ya, güey. Y hasta aquí nos llegó la felicidad, güey. <risa> Simón, güey, ¿ves que te dije hasta aquí Mira lo bueno, ya no soy pinches chatos Y volvió la felicidad ah, Corre, corre por el boulevard Corre, corre, ya ¿qué no qué pedo te se metió, no? No vas para andar de chismoso Mundo. Corre, güey, corre, corre. Sin pensar de volar tres, de tres dedos de, cañ de cañonazo. Poste para adentro. Poste para adentro. De campana también. De ángulo, wey, 360 grados. Esta es la salida. Esta la salida. Aguanta, quiero ir aquí, para acá. Hubiera sido primero otro porque aquí se ve. Mira, el sonido. Wey, mejor hay que revisar atrás. No, a la pila. Y ya no tenemos pilas No nos queda esa. No la vayas a cagar chato. No, son unas mierdas, ¡güey! ¡Ojo, no, cabrón! Ché. ¿Qué es esa mierda? Corre perra, corre. Mierda, mierda, ¿para dónde? ¿Para dónde? Chicle derecho. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, Shhh. mierda, mierda. No. Sigue derecho. Tú, vete hasta donde puedas. Ay, oh, mami. Cabronazo, cabronazo. Bastardo de vida, es cabronazo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Se metió el fantasma, se metió el fantasma. Corre, corre todo derecho, güey. No puedo, no me dejo moverme. Chico, me lo bueno, así. Ey, ponle, pone él. Se ve, güey. O sea, todo lo que yo no estoy haciendo, es una cinematográfica. Lo hizo mierda. Al fin, güey, ya me tiraste a la madre ese güey. Aguanta, aguanta aguanta, es... aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Guacha, pichi, ¿dónde está el Steven Hawking, güey? Entra, entra, entra con él. Entra no con puedo, él. no puedo entrar. Ah. Guacha, ese ¿sí que no. se parece a todos. Se parece cuando te dio un tijo, el que estaba... Todo... Debes matar a Billy. ¿Quién es, es Billy, güey? ¿Quién es Billy, güey? Billy. ¿Y Mandy? Busca no, a Billy. No, busca Billy en el laboratorio principal, principal y mete los dedos, ¿no? mames. Mira. Ahí está, güey, para la izquierda, güey. Simón. Si no saben latín, no saben qué... No, ustedes no pueden saber qué significa. Debe ser esa puerta, esas dos puertas. Sí. Oh, ¡Ay, la mierda! No, ¡No mames! ¡Ay, cabrón! Me la cagué. concha que te parió, güey! Corre, wey. No, ah, de, wey, está inútil, güey. me Wey, me sacó un pedote, wey. Me sacó un pedote. ¿Se la guió? ¿O es parte del juego? Creo que se la guió. Lo voy a reiniciar. Ehm, ehm, no sabemos qué era, apenas lo volvemos a reiniciar. Corre, corre, corre tú corre. Voy, corre. voy a correr, voy a, correr. a lugar, Corre. Corre. Corriendo, ¿Eres wey. Eres un puto lento, guacha. ¡Ah! Imbécil de a madre. Guacha, te guachas a, echar? ¿Voy a echar su pedazos. Ah, sus Ah, se apodera de mí y me hace. Me hace... Me hace... Dámelo. Me hace... Ya te mataron, ya se mataron, dámelo. Se volvió a buguear, eh. Se volvió a buguear. Entonces, qué ¿sí es que pasó la primera, güey? ¡Oh, güey! Yo... ¡Ah! Y, y grita pecho. güey. Y... ¡Ey, hey, güey! Pues si ¿sí te mataron a ti, güey? Siempre grito para calibrar lo que es sonido de juego y la cámara porque... ¿Uy seguro que es sí. por acá? Oh, oh. Oye, se regate, güey. Se Corre, corre a la izquierda. Corre, corre, corre. No mames. Ah, huevo, no, Esto... Pues... Me desinfectan. Corre, güey. Cada derecha, derecha, derecha, derecha. Corre. ¿Y aquí qué? Oh, esa mierda. Aquí es donde toca asesinar a Billy y Mandy. El busto de fluido de soporte vital. Huecha, huecha, huecha, huecha. Tu jefa así la trae sumisa, güey. La trae amarrada y le en la boca, güey. Te agüitas, güey. Te agüitas, güey. Tenemos a un comediante aquí que hace stand-ups. En la casa pajarita. poner la mano de. Este sistema de seguridad no está activado. Busca una pinche mano. Vete para atrás, güey. Creo que para allá. Para allá. Divo, ¿no? Sí, es soporte de no sé qué pedo dice. Ya, pues Ando. ve. Tienes que conseguir una manopla y... Así como la hago tu jefe. Ok. Si sí, dice que no lo mueves, güey. ¿Por qué Objetivo, así? corta el suministro electrónico general del laboratorio subterráneo. Que ya cerré la válvula, ahora nos falta cortar el... Para ahí no es, güey. Ah, no, no sé qué. Mierda, fuerte, bueno, la si sí, No no, lo sí, no, ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré, ya No miré, ya lo miré, ya Ah, ah huevo. huevo. Por fin no se sé, bugueó. ¿Qué tengo que hacer ahora? Uh, cierra la válvula primero. No, ya está cerrada, ya está cerrada. Corre, ya está cerrada. No, güey. Ah, ya sí. está cerrada, corre. No vas a cerrar la puerta. Corre, corre. Ya abro, güey Ok, ya te hice cuenta que no tienes que subir, ¿verdad? porque está cerrada la puerta. Uh, tienes que ir a. Por el fondo, yo creo. Simón. Sí, ya, sube, sube. Ah, Simón, sí, sube, sube. Ya está vuelto arriba. ¿Qué pedo, por el medio. Es por el medio, es por el medio. Te agarró. Uy, me agarró. Mira, todo bugueado, bugueado, bugueado. Por el medio, güey Ah, neta, no mames. No me habías dicho, güey, si no me voy La escalera, boludo. Y ni viene atrás de mí, güey. Ya sé. Ah, chato. Speed, sí. Speedrunner. Oh, qué pedo? ¿Crinco? Simón. Sí, eh, Parkour. Izquierda, derecha. Derecha. Hola. Uy, mía, corre, dale. corre, ya está dónde? dónde. Ok, ya te la ya voy a. Ya, huevo, ya, huevo, wey. Wey. Mierda, ahí viene, ya lo viste? No. Simón, ahí viene atrás de mí, güey. Creo que me pareció verlo. Vale. No. Aguanta, aguanta, aguanta, ya aguanta, aguanta. voy a cortar la energía. Desactiva el sistema de seguridad de la, la cápsula, cápsula de Billy Ahí, ahí. Ah, Simón Pero pinches pintas que no de. No, no es infectar. Corre, corre, corre. Ya escuché. Corre, vale, corriga. What the fuck? La oh, ah, mano en el aire. se murió wey. 70 metros wey. ahora corre corre corre corre corre corre corre Ya nomás güey. esa madre mano. Con La mano con el corre que le falta ¿Qué corre ¿Dónde? No, es pendejo, ahí, ahí, ahí, ahí. Ah, sí. ah sí, sí funcionó, wey. Ya. sí güey. Ya Ya corre no Ya, ya sí, güey, Se parece la cámara que tenemos, güey. ¿Qué tengo? No sé, güey. Vamos a meterme Se metió el pinche Yo no grabo un boxer, porque estoy güey anda llorando siempre. Sal. Es para creo que era para la derecha. ¿A la izquierda? No, no, no, no. no, Aguanta, regresate, regresate. Yo me acuerdo que la salida estaba arriba. No, no estaba arriba. Pero está cerrado, ¿no? Sí voltea. Ah, está abierto, está abierto. ¿Allá dices? Simón, sí, ahí estaba la salida. Ah, ¿está abierto? O no? No está, abierto está abierto, está abierto. ¿Está sí, abierto? Simón. ¿Ves? Sí, es para acá. No, oh, este güey corre, camina y oh, lenta. pues está lastimado, estimado. Bueno. No hay pedo, güey meter una putiza, güey, como que se camina Ah, no tiene dos dedos, güey. Oh, este güey. Oh, es que ya pensaba que ya venía a cagar el gameplay. No, wey bueno, es un putero oh. de años, güey. ¿Qué pa Para eso, güey. Para que lo mataran. <risa> Le hicieron mierda. You have a host. <risa> ¿A ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué ya, güey. Pues ya, ya 2014 intento pasarlo. <risa> <risa> el próximo va a ser el DLC Bye. de Outlast Pues sí, en la verga, ya. Es el final de Outlast Próximamente DLC. Coming Song 2019. ¿Ahora qué video? ¿Ahora qué juego vas a pasar? ¿Qué juego vas a pasar? Pues el DLC. No, y después de Otlas 2. No mames. Espero que les haya gustado este nuevo video y Un saludo a, a la con voladora Otra vez, otro, otro sí, bueno. segundo saludo like. Meten algo chingón Y, y comenten y, ahí, el Jair se la come Lo que quieran, lo que les dio risa que la jefa del chat está así No voy a no, no su no, no, pack no, Si quieren, no, no hay pedo no, mamá, Su mamá no. los pasa gratis, aunque le den una pinche despensa de la ahorrará de todo bien bye